Generalmente cuando converso en mis cursos de asociaciones sobre la participación de niños o adolescentes dentro de las herencias, mencione que hay características especiales en ellos e incluso a veces a modo de comentario indico que Dios me libre de poder llevar un caso de sucesiones donde participen niños o adolescentes y no es precisamente porque no me agraden los niños, no, no tiene nada que ver, sino es el hecho que la participación de estas personas implica complicaciones adicionales al proceso de la declaración de impuestos e incluso procedimientos judiciales adicionales por la naturaleza de estas personas que participan en estas herencias. El día de hoy aquí en el TIC Sucesoral, vamos a hablar sobre las implicaciones que conlleva la participación de niños o adolescentes herederos. Ahí los vemos. Mis amigos, les habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo micro del Tip Sucesoral El día de hoy vamos a tocar un tema muy poco expuesto en distintos puntos de vista tanto en clases, pregrado, posgrado incluso y en ocasiones también en charlas y es el hecho de la participación dentro de las herencias de los niños y los adolescentes sabemos muy bien que estas personas son sujetos de derechos y por lo tanto ellos en base a esta cualidad pueden recibir de sus padres o de cualquier pariente herencias, bienes que reciban por motivo de herencia o por motivo de sucesión ellos perfectamente lo pueden recibir sea por medio de una sucesión intestada es decir que la ley lo llame a participar o sea también por medio de un testamento está ahí se encuentra todo perfecto, todo muy bien, pero ¿qué ocurre el día de mañana? cuando, precisamente, cuando ocurre la muerte de esta persona puede ser incluso el padre o la madre de este menor de edad, sea niño o adolescente y en el cual tiene que ir a participar dentro de esta herencia obviamente, dentro del punto de vista personal y familiar va a ver lo que es la circunstancia del dolor de la pérdida del ser querido eso es algo que es inevitable pero el hecho es que ¿cómo podemos resolver como profesionales el hecho que un niño o un adolescente participe y cuáles son las prerrogativas que nosotros tenemos que tomar en consideración? normalmente ya hemos hablado en los distintos tips que ustedes han visto sobre algunos procesos que debemos llevar a cabo por ejemplo el hecho de recibir el caso como profesionales cuál es la debida asesoría dependiendo del caso porque hay que, reco y hay que recomendar muy bien y esto siempre lo digo toda sucesión es diferente una de otra jamás las sucesiones o las herencias de estos grupos que participan serán iguales unos con otros, jamás entonces dependiendo de la característica de cada grupo familiar veremos cuáles van a ser los puntos a abordar ¿Qué procedimientos judiciales tendremos que hacer? ¿La declaración de impuestos, en este caso cómo va a realizarse? Dependiendo de la cantidad de bienes que conforma el patrimonio del causante. Todo ello lo hemos hablado acá en los textos susas a nivel general. Pero ahora la circunstancia es ¿Cómo va a ser el comportamiento de una sucesión ahora participando niños y adolescentes? Muy bien. Veamos desde el punto de vista entonces, primeramente, Dentro de un patrimonio de un causante Pueden haber tanto bienes, derechos y acciones Pero también pueden haber deudas, cargas y obligaciones Es decir, pasivos Deudas las cuales obviamente tendrán que asumir los herederos dentro de la herencia Dentro de esta circunstancia y tomando en consideración Que el niño o el adolescente es un sujeto de derechos Al cual es un sujeto protegido por un una norma como lo es la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes es decir, la LOGN en la cual, según el artículo 8, que es el interés superior del niño establece que a él, se le, él será un sujeto, del cual, sujeto de derecho del cual tendrá toda la protección posible y el principio prevalece por encima de cualquier otro que se encuentre en disputa con él Palabras más, palabras menos sobre esta norma. ¿Por qué traigo a colación esto? Si bien, como dije hace un momento, dentro del patrimonio pueden haber bienes, como también pueden haber deudas o pasivos, obviamente estos herederos, generalmente por regla, deben asumir las deudas hereditarias que haya dejado el causante para el momento de su fallecimiento. Pero el caso es, que si hay niños o adolescentes, estos no pueden asumir dichas deudas justamente por su carácter de niñas y adolescentes y la protección que ellos tienen por el artículo 8 de la LOGNA tomando entonces en cuenta esto hay que realizar un procedimiento judicial como es el procedimiento de la aceptación de herencia a beneficio de inventario este procedimiento judicial de carácter voluntario es una solicitud en la cual el heredero se acoge en este caso a la protección de declarar que lo va a aceptar a beneficio inventario en el sentido que estos bienes que se encuentran dentro de la herencia se van a encargar entre comillas de pagar las deudas de la herencia si se cobran las herencias y queda todavía bienes, esos bienes van a quedar a favor de los herederos que participen dentro de esta asociación. Este procedimiento judicial más que todo protege al heredero para que éste no termine pagando con sus propios bienes las deudas que el difunto ha dejado al momento de fallecer. En el caso de los niños y adolescentes, a pesar que puede haber una cantidad de bienes pero hay una cantidad de deudas, Debido a estas circunstancias, se debe realizar sí o sí este procedimiento de aceptación a beneficio inventario porque el menor de edad, ese niño o ese adolescente, no tiene ninguna obligación de pagar deudas. Una de las cosas que yo puedo decir al respecto de esto, y es el hecho que, si bien es cierto que al amparo de este artículo Ocho, ya tantas veces mencionado de la logna y tomando en consideración que él no debe asumir el pago de deudas hereditarias Pero a pesar de ello, y esto digamos es una sana crítica que quiero hacer al respecto A pesar de ello, él sí se encuentra tomado en, en, tomado en cuenta para pagar impuestos sobre sucesiones Es decir... Que su condición de niño o adolescente no lo exime de pagar impuestos sobre sucesiones Y esto tomando en cuenta que en la ley, la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos No está previsto ninguna prerrogativa a favor de niños, niñas o adolescentes por esta condición de eximirles la responsabilidad de pagar impuestos he sabido noticias de otras legislaciones que sí establece esta exención de la circunstancia que si hay niños o adolescentes, estos sean exentos de pagar impuestos por dicha condición nuestras leyes tributarias en esta materia no establecen nada al respecto bien además de ello otra circunstancia que hay que considerar es que como Sujeto de derecho que ellos reciben estos bienes, ellos no tienen la debida capacidad plena. Capacidad plena me refiero a capacidad intelectual y capacidad jurídica para poder responsabilizarse y enajenar bienes. Eso es lo que ocurría aquí al respecto. Entonces, ¿qué pasa, ¿qué pasa con estos bienes? Al momento de que deseen vender alguno de estos bienes el día de mañana, sea como comunidad de herederos. O sea, porque ya hayan hecho partición, tomando en cuenta que para poder partir hay otras circunstancias también Que este menor de edad o este niño o este adolescente debe estar acompañado por alguien que lo represente Dentro de esa partición, que ese es otro punto que también lo vamos a mencionar dentro de un rato Al momento de querer venderse ese bien, no se va a vender de forma libre porque él no puede firmar ni puede consentir una enajenación de un bien que le pertenezca a este niño o a este adolescente. Entonces aquí tendremos que hablar de otro procedimiento que también se debe ventilar en los tribunales de protección de niños y niñas y adolescentes, que eso es lo que debe haber mencionado desde el comienzo. Y es el hecho de un procedimiento judicial que es una autorización, una solicitud de autorización judicial para vender es decir que si alguno de los bienes que conforma el patrimonio y cada uno de esos bienes hay una cuota aparte que corresponde a un niño o a un adolescente ese bien no puede ser vendido de forma libre debe antes de realizarse la venta, antes de incluso realizar el documento de compra-venta y de realizar la firma en el registro o en la notaría según sea el caso del bien que se esté enajenando debe haber previamente una solicitud, debe, debe en este caso practicarse una solicitud de autorización judicial para vender que es un procedimiento sumario entre el juez que recibe esta solicitud y la persona o el solicitante en nombre de los derechos de este niño o este adolescente demostrando en ese proceso que la venta del bien es justamente para su beneficio o que en caso dado sin de no hacerlo puede ser un perjuicio para él debe demostrarlo de forma sumaria otro de los procesos que en cierta manera, vamos a decir, que arrastra también su competencia el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes es el procedimiento de los, del título de Únicos Universales Herederos. Este título de Únicos Universales Herederos también es un procedimiento de carácter voluntario y en el cual se hace la solicitud ante el juez que declare judicialmente a los solicitantes como universales herederos del causante este tipo de procedimientos se realiza cuando la persona ha fallecido sin dejar testamento generalmente en Venezuela se hace de esta forma incluso les dejo aquí justamente acá la información para los títulos orales tanto de el conocimiento detallado del de título de únicos universales herederos como también el de el taller de redacción de una solicitud de únicos universales herederos. Estos tres procedimientos que acabo de mencionar, tanto la autorización como la aceptación a beneficio de inventario y los universales herederos, todos ellos deben ser conocidos por estos tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, así sea que uno de los integrantes de la comunidad de herederos, aunque sea uno, sea un niño o un adolescente. En lo que a testamento se refieren, los niños y los adolescentes gozan de grandes prerrogativas. Obviamente pueden ser instituidos como herederos o como legatarios dentro de los documentos de última voluntad que un testador haga. En este punto, ellos pueden ser beneficiarios de la forma como el testador así lo desee dentro de su principio de voluntad. Tomando en consideración que pueden ser beneficiarios como herederos, puede ser la totalidad o una parte de su patrimonio como también pueden ser instituidos como legatarios dentro de lo que son los distintos bienes debidamente identificados también puede darse la circunstancia que si ese niño o ese adolescente lógicamente puede recibir esos bienes al momento que ese testador fallezca y ese testamento siga vigente puede instituir también o puede designar a un albacea o a un ejecutor testamentario tomando en consideración que pueden haber conflictos de intereses en los cuales ese niño o ese adolescente puede haberse afectado en sus intereses he visto muchos casos que se ha presentado esa circunstancia y en la cual en previsión de una próxima partida física el testador designa a alguien de confianza como albacea y en el cual solicita que se ejecute ese testamento de tal manera como según las instrucciones que ese testador otorgue puede ser dando el cuidado y además administrando esos bienes debido a las circunstancia de este niño o este adolescente para que al momento que cumpla la mayoría de edad éste pueda tomar real posesión y disposición de esos bienes como ese niño o adolescente llegado a la mayoría de edad pueda tener consideración entonces en los testamentos también ellos pueden participar, pueden ser instituidos como beneficiarios, sean delegados o de herencias universalmente hablando. Pero tomando en consideración que su naturaleza hace que pueda uno, el testador en este caso, tomar las debidas precauciones al respecto. Entonces, como pueden ver, en materia de testamentos, también por su naturaleza, los niños y los adolescentes hacen que el testador tome ciertas previsiones al respecto en el siguiente caso de la participación de niños o adolescentes en herencias tenemos que considerar también la circunstancia en la cual ellos han perdido a sus padres es decir que han quedado huérfanos los padres obviamente son los que ejercen la patria potestad la cual obviamente invoca lo que es el cuidado la manutención y además la administración de los bienes que este niño o adolescente reciba durante ese periodo de su vida y el cual obviamente él no tiene la capacidad jurídica para enajenar sobre estos. En este punto tenemos que considerar otros procedimientos, otras situaciones más allá de lo que ya hemos visto en materia de procedimientos judiciales para determinar cualidades o incluso en la circunstancia de lo que es la declaración de impuestos sobre sucesiones que fíjense que no hemos mencionado para nada sino únicamente la circunstancia de la falta de sección en lo que se refiere al pago del impuesto sobre sucesiones para en cierta forma recrear un poco esta circunstancia de la participación de niños o adolescentes en herencia, pero que hayan perdido a sus familiares es decir, que han perdido a sus padres vamos a recrear el siguiente ejercicio el cual recomiendo sobre todo porque se encuentra en el libro de los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos además de consideraciones prácticas y ejercicios que se encuentran acá en la caja de comentarios vamos a darle los puntos de contacto para que puedan ustedes contactarme si están interesados en adquirir esta obra en, en formato e-book o en formato impreso como lo, yo lo tengo acá bien, veamos el ejercicio, le voy a hacer una breve lectura y nos vamos a enfocar en el aspecto sustantivo del cual estamos mencionando durante un viaje por la carretera Lara Zulia, sufre un accidente automovilístico el señor Walter Fernández y su familia conformada por su cónyuge Angie Mesa y su hijo, el niño Pedro Fernández, de 9 años. Dicho accidente ocurre en horas de la noche del 16 de septiembre del 2014. Al día siguiente... Moradores hallaron el lugar del siniestro y dan parte de las autoridades Las cuales al llegar constataron que no hubo sobreviviente debido a que fallecieron instantáneamente Al momento de los funerales concurre gran cantidad de parientes y amigos de las víctimas Entre ellos, obviamente, los padres de Angie Mesa Y los hermanos y sobrinos del señor Walter Fernández una circunstancia que es importante mencionar es que los padres de la causante Angie Mesa asumen el cuidado y custodia de Sofía Barreto quien es hija adolescente de la mencionada causante Angie Mesa y pronto solicitarán su nombramiento como curadores de la adolescente entonces entre las distintas preguntas de este ejercicio hay una que obviamente es la que queremos analizar Vamos a hacer la lectura justamente en el libro que se encuentra aquí la respuesta Pero también haremos un breve análisis Y es el hecho que ¿Será correcta la acción de los padres de Angie Mesa De buscar la acción judicial de nombrarse como curadores de esta adolescente? que es lo que tienen la intención? Bueno, veamos lo que menciona en este caso en la obra. Esta pregunta se orienta hacia la acción de los padres de la causante Angimesa. o lo que venía siendo en este caso los abuelos de Sofía Barreto que es la adolescente heredera de los bienes que deja su madre Añimeza. en el cual asumen el hecho del cuidado y custodia de Sofía Barreto quien es la hija adolescente de la mencionada causante y que no se encontraba en el lugar del suceso. Ellos... Dice, pronto solicitarán su nombramiento como curadores del adolescente. La acción antes descrita es correcta, aunque no es precisamente una curatela. Es decir, sí, tienen que asumir un papel de cuidado y custodia ante este adolescente, pero no es precisamente en la curatela. En este caso particular, Sofía queda huérfana porque su padre falleció en tiempo anterior al fallecimiento de su madre ahora al morir esta aparentemente no tiene una figura adulta de carácter parental cercano que asuma su cuidado y custodia entonces que esta carece de un representante legal por lo que el familiar más cercano a esta adolescente vendrían a ser sus abuelos maternos los cuales deberán asumir el rol de tutores que dentro de esta figura jurídica está la facultad de administración que tendrá un curador en este caso es la tutela en este caso las dos figuras tutela y curatela tienen la facultad de poder administrar los bienes de una persona incapaz de poder administrarse por sí mismo sobre sus bienes, sobre su patrimonio pero veamos en este caso qué dice a continuación y vamos a ver las diferencias entre una tutela y una curatela sobre la necesidad de la tutela a falta de, una, de un representante legal, el artículo 301 del Código Civil Venezolano establece lo siguiente y hacemos la lectura. Artículo 301. Todo menor de edad que no tenga representante legal será provisto de tutor y protutor y suplente de este. Cuando los padres falten por causa de la muerte, ya esto es nuestro análisis, a la muerte a la representación de un menor de edad y éste no se encuentre dispuesto mediante testamento es decir, que a la muerte de alguno de ellos por medio de testamento se pueda nombrar un representante cosa que también, esta es otra facultad que el testado puede hacer dentro de su documento de última voluntad entonces, vendrían a ser los abuelos cualquiera de ellos pueden asumir de pleno derecho la figura de tutor de esta adolescente. Y lo que hemos comentado, esto se encuentra previsto en el artículo 308 del Código Civil Venezolano que menciona lo siguiente. Si no hubiere tutor nombrado por el padre y la madre, la tutela corresponde de derecho al abuelo o a la abuela sobreviviente. Si hubiese o existe más de uno, el juez, aquí si se determina judicialmente la circunstancia, podrá acordarla a cualquiera de los abuelos tomando en cuenta el interés, la salud, el bienestar del menor y después de haber oído a este si tiene más de 12 años. Entonces, para que puedan asumir tal responsabilidad cuando hay más de dos abuelos, se debe tramitar ante los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes el debido procedimiento judicial de solicitud de nombramiento de tutor siempre y cuando haya la circunstancia que haya más de un abuelo si está uno o dos de ellos, por ejemplo el caso de los abuelos maternos de este adolescente van a asumir de pleno derecho es menester mencionar, obviamente ahora, cuál es la diferencia entre tutela y curatela y para eso vamos a ver la definición de cada una de estas veamos en primer lugar tutela Tutela se constituye judicialmente en los casos de niños o adolescentes no emancipados que no se encuentren bajo la patria potestad de sus padres que sea porque o hayan fallecido o los hayan abandonado a estos menores de edad. Los incapaces, las personas sometidas a patria potestad prorrogada es decir, mayor de edad que sean incapaces y los menores de edad en situación de desamparo en cambio la curatela se aplica a los emancipados cuyos padres han muerto o están incapacitados los que han obtenido el beneficio de la mayoría de edad y los pródigos declarados incapaces para administrar sus bienes como podemos dar cuenta entonces la tutela está enfocada para niños o adolescentes en situación de desamparo y la curatela son para aquellos que ya son emancipados o ya tienen la mayoría de edad pero que han sido declarados incapaces de poder realizar gestiones sobre su patrimonio entonces como pueden ver esta es la circunstancia y todo lo que hemos hablado en este capítulo da a entender que una asociación con niños o adolescentes no es nada fácil ¿es tratable? sí, claro que sí pero no es nada fácil hay que llevar ciertos pasos y obviamente en base a la cantidad de, de niños y adolescentes y cuál de y cuál de, y la edad tomando en cuenta cuál es niño y cuál es adolescente para todo esto hay que considerar todas estas prerrogativas que acabamos de mencionar mis amigos si te ha gustado este vídeo regálame un like suscríbete al canal si no lo has hecho te hablo juan carlos ron que tengan todos un buen día nos vemos en la próxima